Y mis padres también fueron a vivir ahí cuando, cuando se casaron y por eso nací en esa casa. Tengo recuerdos muy particulares pero un poco borroso a veces de ese lugar porque fue realmente un, un tiempito muy corto. o Ministro da Cultura Gilberto Gil e o Caetano Veloso que esse Capitão Guimarães se gabava de ter raspado a cabeça dos dois maconheiros que estavam lá presentes. Não falava, não falava, somente de modo de Una uma que outra palavra que de repente uno um deduzia que era de graças. y quedó ahí esperando